Seguimos compartiendo nuestro programa de día martes aquí en Mejor de Mañana y ya estamos listos con nuestro próximo invitado, Rodrigo Con. Le damos la bienvenida Hola, para contarles sobre el campeonato, este concurso que se viene para conocer quién es el o la mejor sommelier de Argentina. Bienvenido, Rodrigo. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Un, Un placer. Y bueno, feliz y orgulloso de, de poder... Eh, ser sede en Mendoza claro. por primera vez. A ver, de... ¿dónde si no? Sí. <risa> claro. sí, sí, no, no, no, no, no. No, una, una gran provincia eh, y bueno, tenemos grandes profesionales eh, compitiendo uh -huh. eh, por primera vez en, en Mendoza y, y bueno, hay 28 participantes que van a concursar por ser el mejor sommelier de Argentina y representar uh -huh. a Argentina en el mundo, porque luego van a competir por bueno el sommelier de las Américas, después el sommelier de, en el Mundial... Eh, que ya hemos eh, sido sede en el 2016, ah, eh, un hecho histórico acá en Mendoza. Eh, así que, bueno, eh, de parte de la asociación, hace 20 años que está la Asociación Argentina Sommelier eh, y nueve ediciones del, del Mejor Sommelier de Argentina, uh -huh. teniendo a ocho mejores Sommelier de Argentina uh -huh. mujeres y a, y a un Mejor Sommelier de Argentina varón. Bien. Y bueno, nada, este, este nuevo certamen uh -huh. para nosotros es muy especial, como mendocino, yo Sommelier Mendocino. ...y un montón de, de profesionales, colegas y amigos nuestros... Eh, ...estamos eh, deseosos que esto arranque ahora el 23 al 26 de noviembre... Perfecto. ...vamos a tener masterclass, seminarios... ...es un momento único donde se reúnen toda la sommelería Argentina... ...vienen de toda Argentina hasta 200 participantes... Ajá. ...así que bueno, es, es para nosotros un, un orgullo... Sin duda. Y, ...y además de eso, bueno, el, el, después se hace una feria... ...donde juntamos más de 90 Bien. bodegas en uh -huh. la nave cultural... Eh, ahí vamos a tener a, a todo el equipo a todos los sommeliers y Ajá. donde se va a, a decir los finalistas de, que van a concursar y que van a participar Perfecto. luego el día 26 de noviembre a las 10 de la mañana en el Teatro Mendoza el renovado Teatro Mendoza estamos felices Ajá. que la provincia también ha apoyado a la somlería eh, entiende que, que somos los comunicadores y, y que venimos a, a sumar a esta Bien. industria vitinícola eh, que, bueno, tantas alegrías y tantos Por premios supuesto. internacionales nos han dado. Rodri, te pregunto, ¿qué implica ser el mejor sommelier? O sea, hay un jurado ¿qué que se evalúa cómo uno se convierte en un buen sommelier. Bueno, ¿Qué esta... es lo que se pone a prueba? Esta competencia es muy linda porque se divide en, como en tres o cuatro fases. Una mm. es, es la parte del conocimiento, okay. que es por medio de, de un, un examen con un montón de preguntas. Mm. Ahí en ese examen ahí vamos a ver las cualidades en cuanto a la geografía, a la historia, eh, a, a las regiones. O sea, hay que eh, estudiar mucho. Mucho, mucho. Bien, se estudia conocido. muchísimo. Uh -huh. ese es una de, la, de las primeras instancias. Okay. Después tenemos una instancia donde ven las aptitudes y las cualidades en cuanto al servicio. Eh, cómo destapar un, un corcho, ah. qué tipo de, de destapador tiene que utilizar, eh, espumosos, en qué momento servir, eh, servir a 20 personas con una sola botella y que alcance y, y toda la misma medida. Ah, tiene mucho bagaje, claro, sí. Que sí, sí. mucho conocimiento sí. y las habilidades del servicio. Claro. Eh, después de eso, obviamente, un montón de. De, de preguntas capciosas Para ver mm. qué, qué habilidad tenés Por dar un ejemplo, te dan en una carta eh, Una región y una añada Y vos tenés que identificar Si realmente es la correcta O si fue un año que no se hizo ese vino Ah, hay que saber un montón sí. Y no complicado. solo de vino, whisky, vodka, gin, ginebra, jägermeister claro, Un montón de vida, café, té, infusiones Te ponen toda ciega Esa otra o instancia O que se vienen preparando un montón sí sí un sí, un sí, sí. Y a la hora de degustar ¿Qué bueno, es lo que te, ¿Hay alguna instancia? Sí, que correcto. Tenga que ver con eso? En, en semifinales y final también vos pones mm. eh, ciegas. Sí. En esa catasiegas vos tenés que tener 10 copas. Esas 10 copas pueden tener cualquier tipo de bebida del mundo. Y que tenés que Wiki ser el varietal. Gin, todo, todo. todo Ay, me encanta, qué divertido. Sí, sí, qué qué divertido probar todo vino. <risa> Aparte, bueno, te, te, te, te, te, como ven ahí en las imágenes, ahí está en la final de del, sí. del, del, la última edición. Si ustedes ven, eso fue increíble en la Oficina del Arte en Buenos Aires. Y, y con todo el conocimiento, la, la, la puesta a punto, ahí, bueno, esas fueron las, las tres últimas finalistas. Y Valeria Gamper, que se ve en la imagen, fue la ganadora. Y, uh -huh. y realmente, bueno. Un, un, un nivel de, de calidad técnica tenés que tener Imagínate. de velocidad y, y de nervios de acero, como digo yo, Por eh, porque hay un montón de sommeliers de todo el mundo observando. bueno Hay, claro. hay jurado, en este, en este año viene un jurado internacional que es una francesa, que es el master, master Sommelier, mm. que es una MBA, un MBA, una, una categoría de, de calificación muy importante para nosotros así que bueno, está todo listo para esta gran fiesta. Rodri, recién hablabas de la calidad de la importancia y siendo uno de los primeros sommeliers de acá de la provincia estando en la organización ¿cómo ves el nivel de Mendoza en estas distintas ediciones? Ha ido creciendo ¿cómo nos ves posicionados como provincia más allá de ser una provincia vitivinícola? Uh -huh. Sí, por supuesto nosotros eh, en los en las últimas ediciones hemos crecido muchísimo eh, es más, en el último concurso que se hizo en Buenos Aires eh, participaron eh, tres mendocinos con muy buenas posiciones uh -huh. estando en el top 10 eh, de ahí de los concursantes Bien. y bueno, en en este año también tenemos eh, varios concursantes eh, mendocinos, Estamos, va a, haber, va a haber una, una posición muy linda y se vienen preparando. Yo vengo ayudando a algunos de los chicos en, en, esa, en esa formación y bueno, espero que. Todo lo, toda la fuerza y todos los éxitos para tener un representante mendocino en, en, en el premio mayor en Mejor sí. Sumería de Argentina. Así que. La próxima tenemos que hacer una cata ciegas acá en el programa. Sí, Clave, no le vamos a pegar ninguna, pero que vamos ¿sí? a disfrutar. Capaz que, a disfrutar. que sí, claro. capaz que nos sorprendemos. ¿Vos ya tenés tío. buen paladar como para identificar? Porque no, no me a veces decir te dicen: con... Yo siento gusto, ah, y te dice, vainilla, que eso. Sí, es sí a madera, ciruela, tenemos. Madera, mucha, un montón. Acá hay manzana, a vos debo ¿En serio? ¿En serio. <risa> pero es impresionante la entrenamiento. Cantidad sí, sí, sí. De, ¿cómo, ¿Cómo se entrena eso? Mira, ¿Cómo? primero la respiración, después eh, es conocer tu paladar, es conocer tu boca. Mm. Eh, hay un montón de papilas gustativas que, que van eh, son los receptores de cada sí. uno de los gustos en la parte de la boca. Pero en la parte del olfato también es ejercicio como como un entrenador, de, bueno, como en el fútbol o como en cualquier sí, sí. Eh, en, en deporte. Eh, nuestros eh, músculos son el olfato y, y el paladar. Mm. Entonces, bueno, uno se. Se va alimentando adecuadamente, uno va haciendo un montón de ejercicios para llegar y optimizar. Y recuerden que, que hablando de recordar, son reminiscencias, son recuerdos olfativos. Por uh -huh. eso vos tenés que estar muy concentrado, empezar. Sí. Lo que yo siempre digo a todos los chicos, los alumnos, cuando empiezan a esta carrera maravillosa, es: eh, bueno, acá estamos sintiendo todos los aromas de la cocina, fantástico, y, y eso, uh -huh. tener la habilidad de, de estimular el olfato. Sí, para, y Rodri, ¿cómo hacen? Acá, una pregunta que creo que mucha gente sí. te debe hacer. Para no pasarse de rosca. Pues sí, si, llevó degustando unas 10 copas. Sí. Y ya empezá como medio que. Bueno, <risa> el es... ¿Eh? aliado. Ah, acá tengo la respuesta. El aliado. Ah, este es el aliado. Sí. ¿Cuánto va el agüita? Yo, mira, eh, ando por todo el día con agua, porque uh -huh. nosotros no nos damos cuenta, pero bueno, el alcohol también nos deshidrata, y más en una provincia claro. como Mendoza, ¿Sí? así que es hidratarse muchísimo, consumo responsable. Perfecto, Y, bueno, ¿sí? y, y, y somos profesionales de, de esto, entonces uh -huh. entendemos que hay un límite, y, y bueno, yo por lo menos en mi caso tomo muchísima agua, dos o tres copas por, por una copa de vino, casi. Ah, bien. Sí. Además no siempre se, se ingiere, no siempre se traga el vino. No, no, no. no nosotros Muchas veces se, se Solo con El, un sorbito no. ya da. estamos. Sí. Muy bien. Impresionante lo que va a suceder entonces eh, este fin de semana en Mendoza. Bueno, no, a partir de mañana en realidad. Sí, sí, y hasta sí, el sí, fin de semana en este concurso para conocer quién es el mejor sommelier de la Argentina. Mendoza tiene todas las chances, te digo, hay grandes profesionales, así que ojalá se quede en casa ¿verdad? el título. Pero por Nos los esperamos. merecemos, cómo no. Eh, ¿Se puede ir uno como público Sí, por supuesto. A ahí de, tenemos de este un link. Eh, si ustedes ven en la pantalla, está el Instagram nuestro de la Asociación Argentina Sommelier, Perfecto, ahí está. Eh, están en los dos momento que puede participar el público, puede ser en la, en la feria, Bien. ahí se inscriben en ese link y también en la, en la final que va a ser maravilloso, Uy, eh, también vamos a tener por streaming para todo el público que no pueda ir y Muy que bueno. quiera vivirlo, por streaming para todo el mundo, va a estar eh, ya que bueno, Argentina también tiene una, impo, una importancia a nivel mayúsculo en el mundo con el tema del vino y, sí, y claro. la comunicación de los sommeliers, así que Perfecto. está todo listo para esta gran fiesta. Próxima vez que nos visites Rodri tiene que ser con una cata ciegas y nos haces como una clase también. Por supuesto. Hacemos que con la con, con La Vito prepara un rico plato. Listo, y por no supuesto. preparamos temas, que sea toda la mañana Toda la cata. mañana una, no una catar. A, a catar cata. no, vamos a, a catar de vino. vino. Muy bien. <risas> Rodri, muchísimas Manu, gracias. Gracias por ayudarnos a la, oh. la comunicación.